Bienvenidos a esta segunda masterclass sobre análisis de la información financiera. Vamos a continuar por la misma diapositiva por la que nos quedamos en la masterclass primera. Eh, habíamos comentado que eh, íbamos a entrar dentro de las distintas técnicas disponibles para realizar el análisis financiero. Eh, aquí tenéis eh, las, las cinco posibles técnicas más utilizadas y vamos a entrar a analizar cada una de ellas. El análisis por comparativa. Esta, esta técnica lo que, lo que busca es detectar cambios temporales en la empresa, detectar diferencias o semejanzas entre empresas diferentes y realizar comparaciones entre las distintas masas de los, de los estados financieros. Fijaros, su mismo nombre lo indica por comparativas. Estas comparativas pueden ser a nivel temporal, en, a una misma empresa a lo, a lo largo del tiempo, puede ser entre distintas empresas o comparando eh, como habíamos comentado, el análisis del, ba del balance de las distintas masas patrimoniales eh, o el análisis de, de las cuentas de, de pérdida y ganancias, ir analizándolas, ir comparándolas eh, para, para la misma empresa. El análisis por porcentaje. Eh, también se le conoce como análisis estructural, lo que hace es entrar de lleno en la comparación de las distintas masas patrimoniales que hay en el balance, el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Entonces, eh, ¿qué ocurre? El, este análisis estructural dependerá de la cantidad de información, eh, del desglose de la información eh, de la que partimos. Si nuestro balance es un balance que viene muy desglosado, podremos realizar un análisis muy pormenorizado porque la información de partida es muy detallada y podemos entonces realizar estos distintos porcentajes. Imaginaros un, un activo corriente que viene solamente el global del valor del activo corriente frente a otro activo corriente frente a otro balance en el cual vienen desglosadas 10 cuentas diferentes dentro de, del activo corriente. Lógicamente no será lo mismo el análisis que se pueda realizar donde solamente se tiene una variable a analizar respecto a donde se tienen 10 variables diferentes. Entonces, este análisis lo que hace es ir determinando los distintos porcentajes que van componiendo cada una de las masas patrimoniales. Entonces, eh, una vez que tenemos eh, visto el porcentaje de cada una de las distintas cuentas, podemos ir localizando podemos ir buscando cuáles son las anomalías, cuáles son los valores eh, que crecen anormalmente o que decrecen anormalmente, buscar eh, posibles incidencias que haya tenido en nuestro balance una toma de, de una decisión por parte de la dirección. La, la, la toma de decisiones en materia de inversión o en materia de financiación tendrá una repercusión directa en el balance, puesto que las inversiones van directamente a la parte del activo y la financiación tiene un reflejo a nivel del patrimonio neto o del pasivo Representaciones gráficas eh, consiste en mostrar los, eh, los datos del análisis estructural en el análisis que habíamos hablado antes a nivel de porcentajes utilizar una serie de gráficos o una serie de, de superficies que indiquen cuál sería la situación comparativa de una cuenta frente a la otra. Eh, lógicamente, la situación será la misma. Cuanto mayor sea el nivel de desglose de la información, eh, con mayor detalle se podrán hacer las distintas representaciones gráficas. Eh, en cuarto lugar nos encontramos con el análisis de índices, este análisis es eh, muy importante para, para todos vosotros a lo largo de, de vuestra vida profesional, seguramente tengáis que, que trabajar con ellos. Eh, son, unos, son unos valores eh, que se determinan eh, comparando respecto a un valor, se decide cuál es el valor eh, que vamos a utilizar como referencia y lo que hacemos es comparar el resto de valores que nos encontremos en el, en el balance o en o la cuenta de pérdidas de ganan y ganancias lo que haremos será simplemente comparar respecto a este valor que hemos considerado el valor de referencia eh, se conoce también como eh, análisis vertical y también como en el análisis ver, eh, horizontal, dependiendo de cuál sea la estructura que queremos analizar. Por ejemplo, la cuenta de pérdidas y ganancias se presta mucho al análisis vertical. Recordad que la, estru que la estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias era una cascada. Se partía de los ingresos, se iban haciendo una serie de, de, de modificaciones con otros ingresos y otros gastos organizados por su, por su naturaleza y finalmente sostenía un beneficio final, un beneficio neto. Entonces, esta estructura vertical de, de la cuenta de pérdidas y ganancias hace que sea muy habitual trabajar con el análisis vertical en la cuenta de, de pérdidas y ganancias. Algo que ya veremos más adelante. El análisis horizontal, por ejemplo, puede ser muy interesante para el, para el balance. Eh, fijaros la estructura horizontal que tiene el balance cómo el activo corriente se relaciona con el pasivo corriente, el activo no corriente se relaciona con el pasivo no corriente y con el patrimonio neto. Fijaros cómo, dependiendo de la estructura que tengan los datos que queremos analizar y cuál es la información que queremos obtener, elegiremos realizar un análisis vertical o un análisis horizontal. Y finalmente nos encontramos con el análisis por ratios. También muy habitual, muy utilizado en la empresa, estos, estos dos últimos, tanto el análisis por índices y el análisis por ratio, eh, serán eh, casi el pan nuestro de cada día para una persona que trabaje en una empresa eh, vinculada con, con el trabajo financiero. Eh, los ratios son, son tan utilizados, están tan extendidos, porque... Eh, a nivel, cuan, a nivel cuantitativo son muy fáciles de calcular. Simplemente un ratio consiste en un numerador y un denominador. Sería dividir un número por otro y eh, la división, la vinculación, el relacionar estos dos valores me permite obtener un número. Solamente tendría que comparar un número. Fijaros lo fácil que sería realizar una comparación. Eh, y este, y este valor tendría, este valor final tendría una aportación de información que sería una combinación del numerador y del denominador, de cuál es la información que me daban ambos valores por separado, finalmente a través del ratio lo que hago es combinar esa información de forma que obtengo una información más completa y más fácil de, de utilizar, puesto que es el valor que obtengo finalmente es un, es un único número. Eh, este, eh, el, el hecho de obtener un único número me permite escalarlo muy rápidamente, me permite compararlo muy rápidamente. Si el valor que yo pretendo obtener, eh, el valor mínimo aceptable para mi empresa es un 2 y me encuentro con un valor de 1,5 en el ratio que estoy analizando, me encuentro a 0,5 del valor mínimo, por lo tanto, la lectura es muy fácil. Si me piden un 2 como mínimo y estoy obteniendo un 1,1, o un 1,5, eh, lógicamente, eh, los números que está vinculando mi ratio, el numerador y el denominador, hay algo que me está fallando, hay algo que está eh, resultando menos de lo esperado y por lo tanto habrá que tomar rápidamente una decisión a nivel de dirección de la empresa, a nivel financiero, que permita paliar, que permita solventar este problema. La comparación, el número con el que nosotros comparemos, es lo que nos permitirá dif eh, diferenciar entre análisis dinámico y el análisis estático. El análisis dinámico lo que hace es comparar distintos periodos para una misma empresa ir comparando diferentes periodos. Entonces tendríamos diferentes imágenes, diferentes periodos con sus diferentes valores para este ratio y eh, simplemente sería comparar cuál es la tendencia que están siguiendo estos valores. Si es una tendencia creciente, si es estable, si es decreciente, si es menor que lo que se espera, si es mayor que lo que se espera... Y finalmente nos encontramos con el análisis estático. Si lo que hacemos es, para un mismo periodo, analizar el valor de un ratio, pero obtenido por distintas empresas o distintos departamentos de mi propia empresa, fijaros, sería relacionar diferentes áreas para un mismo momento. Los ratios se clasifican por su origen, por su unidad de medida, por su objeto y por su relación. Dependiendo, nuevamente, volvemos a hacer hincapié en este punto, dependiendo de la necesidad de información que nosotros tengamos, buscaremos el ratio que mejor nos ofrezca la información que nosotros buscamos. Nosotros, fijaros, el ratio siempre es una herramienta para la toma de decisiones para la toma de decisiones, cada toma de decisiones en cada momento tendrá la mejor información que, eh, que, se, que se pueda necesitar para esta toma de decisiones. Entonces, Lo que haremos será definir un ratio eh, que nos permita estar en la mejor situación para esta toma de decisiones. Que nosotros queremos eh, por ejemplo un, hacer una comparación eh, entre distintos ratios porque estoy centrado en la calidad, pues eh, puede ser muy interesante eh, hacer, por ejemplo, un análisis por, por la unidad de medida. Eh, ¿cuál es, ¿Cómo quiero medir la calidad? ¿La quiero medir en un porcentaje? ¿La quiero medir en un valor concreto? ¿Cuál quiero que sea el valor mínimo de, de estos ratios de calidad que yo estoy utilizando? Pues, Por ejemplo, quiero que el valor mínimo de este ratio eh, sea 1. Entonces tendré que definir los ratios para que me den valores numéricos, para que, para que no me estén dando, por ejemplo, unidades monetarias eh, y, que, y que lo den siempre en torno a la escala a la que yo estoy definiendo. Porque, eh, fijaros, he definido la meta que es estudiar la calidad y para estudiar la calidad luego defino un ratio. Este ratio, lógicamente, como estoy estudiando calidad y en la calidad no me interesa el coste, pues lógicamente desecho cualquier entrada de información que tenga una unidad monetaria. Por ejemplo, podríamos hablar en este caso de la calidad, de eh, vincular en el numerador y en el denominador eh, el número de quejas o el número de productos que se vuelven al servicio técnico por el número total de productos vendidos. En el, en el caso del numerador, el número de productos defectuosos, estamos hablando de un número en concreto, no es un número eh, vinculado a, a una unidad monetaria, no estamos hablando de euros, no hablamos de dólares, y estamos dividiendo por el número total de unidades vendidas. En este caso, pues lógicamente, estaríamos eh, trabajando con un valor. Podemos trabajar en porcentaje o trabajar en valor. Podemos hablar de un 10%, podemos hablar de un 0,1%, pero nunca estaríamos hablando de 10.000 euros o de 11.000 euros o de 50.000 euros porque hemos desechado que para la información que nosotros necesitemos tengamos que utilizar valores, valores económicos. Entramos en, en la clasificación por su, por su origen eh, ¿Por qué? esto es fundamental que lo tengamos en cuenta. los ratios nos dan un valor, pero este valor no tiene un significado como tal. Este valor debe de ser comparado con otros valores. El ratio por sí mismo nunca me da información. El ratio me da información al compararlo con otro ratio. ya sea. El ratio de un periodo anterior, o el ratio que nosotros esperábamos para este, para este momento, en el cual lo que haríamos sería medir la desviación entre el ratio que hemos obtenido y el ratio que se, que se esperaba obtener. O, por ejemplo, compararlo con ratios de otros departamentos de la empresa, de otras empresas, para este mismo periodo. Fijaros, siempre estaremos comparando. El ratio solamente nos ofrece información cuando hay comparación. Por lo tanto, la definición del origen con el cual vamos a comparar, la definición de la escala en la que vamos a trabajar esta comparación, será fundamental. Eh, por la unidad de medida ya lo habíamos comentado, ¿cuál será la naturaleza que, que esperemos nosotros del ratio? Que nos hable en un valor numérico, que nos hable en un valor monetario, que nos hable en un porcentaje, que nos hable en, en otro tipo de, de tasas, ya dependiendo siempre de la necesidad de información dependiendo siempre del cuál es la información que necesitamos para, la, para esta toma de decisiones. Luego nos encontramos por su objeto. Según el estado financiero del cual estemos obteniendo los datos, fijaros, hemos comentado que principalmente los datos provendrían del balance de, de situación y de la cuenta de pérdidas y ganancias. Pero claro, también pueden venir de, de, de, del, del estado de, de, cambio, de cambios en el, en el patrimonio neto o del estado de flujos de caja, que son las otras do, la otra dos cuentas que nos podemos encontrar en los estados financieros de una empresa. Entonces, aunque estos son menos habituales, o por ejemplo los ratios mixtos que lo que hacen es combinar diferentes, diferentes estados financieros, normalmente lo que hacemos es utilizar eh, numerador y denominador que proceden del balance o numerador y denominador que proceden de la cuenta de pérdida y ganancias pero también se pueden mezclar, también se puede utilizar un, ratio que provenga del, un valor de, en el numerador para el ratio que provenga del balance y otro que provenga de, de, del, del estado de flujo de caja lógicamente estos son menos habituales porque están mezclando cosas eh, que en principio mm, responderían a una información muy concreta Fijaros, para una demanda de información muy concreta, muy específica, en el cual necesito los flujos de caja, pues utilizaría un ratio que es mucho menos habitual, los ratios de flujo de caja. Pero siempre, para cualquier necesidad de información, siempre existe un ratio, siempre se puede definir un ratio que nos ayude. Y finalmente nos encontramos con la clasificación de los ratios por su relación. Esta es la clasificación con la que habitualmente se trabaja más. ¿Por qué? Porque me lo divide por los posibles intereses que pueden tener los inversores o, o los distintos individuos vinculados con, con la empresa, que tienen un interés en analizar la empresa. Por ejemplo, los ratios de rentabilidad, miden los, los, los beneficios, miden la rentabilidad que se va a obtener por parte de, por parte de la empresa. Esto a quien le interesará mucho pues a un posible inversor, al accionista que es el propietario de la empresa que quiere saber cuál es la rentabilidad que obtiene por mantener sus acciones de esta empresa. Lógicamente, el ratio de rentabilidad le interesará muy poco a un acreedor. ¿Por qué? Porque la rentabilidad que obtenga el accionista a una persona que está esperando a cobrar su deuda, pues casi le es indiferente. Este, esta persona que, tiene un, que, que está esperando el cobro de una deuda de la empresa, lo que quiere es que la empresa obtenga beneficios de forma que le puedan pagar. Entonces la rentabilidad no, no, le interesará, no le interesará demasiado. Sin embargo, a esta persona que espera cobrar, sí que le puede interesar un ratio de liquidez o un ratio de solvencia. Si esta persona espera cobrar dentro de seis meses, le interesará que la empresa sea muy líquida, que la empresa tenga un buen fondo de maniobra que le permita hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. Si, este, si esta persona que espera cobrar su deuda eh, la espera cobrar dentro de cinco años, pues lo que le interesará será que la empresa sea líquida y solvente. Porque si la empresa es líquida sobrevivirá en el corto plazo y si la empresa es solvente será, posible, será, será capaz de hacer frente al pago de esta deuda dentro de cinco años. ¿Y los ratios de eficiencia? por pues el ratio de eficiencia, lógicamente, eh, no le interesará demasiado a esta persona que, tiene, que, que espera cobrar su deuda. ¿A quién le interesará mucho? A los directivos de la empresa o a los accionistas. ¿Por qué? porque lo que mide es la eficiencia con la cual se está, eh, se está controlando la empresa, con la cual se está gestionando. Entonces, cuanto mayor sea la eficiencia, mayor será el margen comercial, mayores serán, eh, mayor será la producción y, por tanto, mayores serán los ingresos. Cuanto mayores sean los ingresos, mejor irá la empresa, la gerencia habrá realizado mejor eh, sus tareas, sus obligaciones y podrá pedir aumentos de sueldo, podrá pedir algún tipo de bonus por productividad y los accionistas cobrarán una mayor rentabilidad porque la empresa ha obtenido mayores beneficios. Fijaros cómo se va organizando, se van clasificando los ratios según cuál es el interés, según cuál es el grupo de interés que pueda existir en, en, la, en la empresa. Aquí nos encontramos con el, con el sistema de descomposición de Dupont. Es, este, este descomposición es un caso específico dentro de, de los ratios de rentabilidad que afectaría tanto al ROE como al ROA. Y lo que hace es, eh, dada la definición de, del ROAM, que sería la rentabilidad de los activos, sería el beneficio neto y los intereses que se están cobrando dividido por el, por el activo que tiene la empresa, el activo eh, considerado como las inversiones que está realizando la empresa, eh, las inversiones a largo plazo, las inversiones a corto plazo, todo aquello donde está invirtiendo la empresa para obtener un futuro beneficio, se puede descomponer en el producto, de la rotación y del margen de beneficio. Si nos vamos a, a, a la rentabilidad de, del patrimonio neto, del capital, del capital propio de, de la empresa, lo que veríamos sería que se puede, eh, dividir, eh, se puede dividir en la influencia que tiene el apalancamiento, la influencia que tiene la rotación y la influencia del margen de, de, de beneficio eh, a la hora de, a la hora de, de componer cuál es la rentabilidad del patrimonio neto. Se puede ver de forma específica, como eh, cuál es la rentabilidad, cuál es el beneficio neto que se está obteniendo, dividido por el patrimonio neto de la empresa, o se puede ver como la combinación del apalancamiento, la rotación y el margen de beneficio. Ya lo veremos con, ma con mayor detenimiento a lo largo de del módulo. Y finalmente, indicaros eh, otros do dos indicadores que se utilizan también mucho, son muy utilizados, eh, como puede ocurrir con los indicadores o con los ratios. Su cálculo es, eh, es más o menos fácil. En el caso de Levita, EBITDA el cálculo es facilísimo porque es simplemente leer un valor de, del estado de, de pérdida y ganancias. En el caso de EVA sería más complejo, pero eh, por, su poten, por su potencia a la hora de determinar cuál es el valor que está creando para la empresa una persona, un departamento, un área eh, y, y, y cómo está combinando parámetros de mercado con contabilidad. Fijaros que hasta ahora los ratios siempre cogían valores contables. El Evita, por ejemplo, es simplemente coger un valor contable que tenemos, que tenemos en la cuenta de pérdida y ganancias. Eh, pero claro, el EVA lo que hace es relacionar cuál es el coste que está, que, que está teniendo la empresa para acceder a los fondos, cuál es la tasa a la que se está financiando, la tasa media global a la que la empresa está obteniendo su fondo y ver cuál es la rentabilidad que está, que está obteniendo. Entonces, si la empresa obtiene una rentabilidad del 10% y el coste de los fondos, tanto del patrimonio neto como del pasivo está siendo del 5%, esta empresa está creando valor en un 5%, coge una serie de fondos y sus inversiones, sus, sus activos, generan una rentabilidad del 10%, fijaros, 10% menos 5% sería esta rentabilidad, del 5%. Entonces, eh, a, nivel de, a nivel de análisis, no son eh, ni el EBITDA ni el EVA, son, no son ratios, no son índices, eh, no son indicadores, pero eh, es, eh, su, su uso está muy, muy en la gerencia del día a día y, por lo tanto, es necesario que el alumno... Eh, aprenda a familiarizarse, aprenda cuáles son eh, cómo, se, cómo se conforman estos, do, estos dos valores, estos dos indicadores y que sea capaz eh, de manejarlos en su día a día. Hasta aquí esta, esta segunda masterclass, muchas gracias.